solución. Voy a avanzar por la clase documento, que dice que tiene un atributo entero privado que es número. y eh, un constructor que recibe el número y lo inicializa. Tenemos dos clases más. La clase recibo. Hereda de documento, qué pasa, estamos y tiene un constructor eh, público sin parámetros. Voy a invocar entonces al otro constructor y le voy a pasar un cero. Dice eh, que tenemos la clase de factura. también hereda de documento y eh, nada, no tiene ninguna particularidad, tenemos entonces esas tres clases, vamos a crear nuestra clase de contabilidad que va a ser la clase genérica Recibe dos tipos que es este y U. Eh, crear un constructor que no reciba parámetros. Ah, me olvidé algo importante. Dos atributos que son de tipo lista. Los voy a hacer públicos. Ustedes saben que esto está mal. Ingresos. Ingresos. Bien, bueno, después me pide sobrecargar eh, dos operadores. Que devuelve contabilidad. Recibe un objeto contabilidad, perdón, te C y un objeto de tipo T que llama Eres lo agregamos. A la lista de ingresos. Lo mismo para la otra sobrecarga, con la diferencia de que este es ingresos. retornarse. Bien, y me dice, eh, tanto el tipo T como el tipo U... WordT, U. dice, ¿deberán ser del tipo documento o de sus derivadas? Bueno, entonces, documento, documento. El tipo U deberá, además, tener una restricción que indique que deberá tener un constructor público y sin parámetros. Le agregamos entonces esa restricción que era con el new, sin el parámetro. Entonces este, este tipo U tiene doble restricción, tiene que ser documento derivadas y además tiene que tener un constructor público sin parámetros. Fíjense que la única clase que cumple con esta condición es recibo, que es derivada de documento y tiene constructor público sin parámetros. Factura no, factura tiene constructor público con parámetros hasta acá como vamos bueno creo que ahí terminé el ejercicio ahora vamos a probarlo Entonces, este va a ser de tipo factura y Q va a ser de tipo recibo. Okay. Entonces, contabilidad, más igual, eh, recibo, perdón, factura. Eh, voy a agregar una más. documento. Eh, ya me perdí, eh, factura era tipo eh, egreso. Gracias. Bueno, ya probado la, la segunda factura, ¿no? Eh, sí, tenés razón. Bueno, efectivamente ahí funciona. Sí me muestra los dos números de facturas. Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que, algo que no se entendió o alguien que lo resolvió de otra manera y quiere compartir la solución, también, también está bueno. ¿Egresos es público? Sí, yo lo hice público. Ah. Y después, eh, ¿dónde está? Ah, eh, ingresos también lo tenés público. Sí, señor. Ah, ok. El ejercicio no lo propone así, pero yo lo hice así para poder accederlo sí, desde no el, desde tenés el... Que Hacerlo por depuración. Sí, también podría devagar para probar, si está bien. Es válido. O sea, el punto de este ejercicio sería ver que se puede limitar de esta forma también. Sí, con el que podés tener dos, perdón, acá. Que podés tener más de un tipo que va a ser reemplazado ¿sí? Eh, cuando instancias la clase. Eh, y que podés combinar las restricciones. Sí. ¿Podrías mostrar el for each? Bien, Gonza. Contabilidad es un objeto que tiene un atributo que es egresos, que es una lista. ¿sí? Yo lo que estoy recorriendo es la lista que se llama egresos, que es esta misma, fíjate. Esta. ¿Sí? Yo sé que esa lista contiene. Tipo T, bueno, tipo T es factura, ¿sí? Entonces recorro cada uno de los ítems de esa lista, cada elemento de esa lista va a ser de tipo factura. Yo en, en documento creé una propiedad pública que me expone el número y muestro por consola imprimo el número de esa factura, ¿sí? ¿Se entendió ahí Gonzalo? Eh, sí, sí, Joya. Eh, lo que más o menos no me quedó muy claro es el hecho de, ponele, ¿no? Agregamos eh, contabilidad y le agregamos un, un recibo y facturas, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer es directamente recorrer lo que son las facturas y los recibos. Entonces yo cuando quería recorrer eh, contabilidad me saltaba un error. Contabilidad es un objeto. Ese objeto tiene como atributo una lista. Nosotros lo que recorremos son las listas. ¿sí? claro o sea, Si yo quiero recorrer recibo, contabilidad de ingresos tengo que recorrer. Okay. Voy a ponerle que hago lo mismo. Ejecuta, me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debería mostrar 0. ¿Número de dónde viene? Número es de la clase documento, es el atributo de la clase documento, yo le hice una propiedad pública. Claro, Esteban, también sabes dónde me perdí, que te acordás cuando habíamos visto lo que es colecciones de diccionarios, que sí. habíamos puesto lo que era la, la key y el value, ¿no? sí. para mostrar los dos juntos, entonces yo lo quise tratar de plantear por ese lado. Algo así. Claro, sí. pero contabilidad. Key-value Claro, sería factura como recibo, puede ser. Recibo. Eh, sí, no, a ver. Eh, claro. No me acuerdo, hasta como era key-value per. Sí, sí, me acuerdo. Pasa que el diccionario es la misma colección. O sea. Eh, Egresos podría ser un diccionario en lugar de una lista y ahí sí usaría el key value pair. Ah, buenísimo. Claro, sí, yo lo, lo quise plantear de, de esa manera. Viste que se muestra eh, de un lado, no sé, eh, el número de los recibos y del otro lado las facturas. Sí. Dije, bueno, capaz que se pueda hacer así, pero no, se ve que no. A ver si me acuerdo cómo era la sintaxis. Key value pair. Eh, factura. Eh, tendrías que sacar el de contabilidad. ¿Qué cosa? Tendrías que sacar el egreso de contabilidad. ¿Pareces que, que ahí lo debería tomar? Eh, no, no, yo porque si no solamente estaba viendo el listado que solamente de un tipo le vas a pasar un, un par clave-valor, no vas a saber qué hacer. Eh, sí, igual tampoco vas a saber qué hacer, porque nada, la colección es... Debería ser un diccionario para que funcione. Ah, buenísimo. Entonces sí o sí lo tendremos que recorrer aparte, por un lado las facturas y por el otro los recibos. Eh, sí. Ah, joya. podría ser documento también